Los mejores secretos de personas de clase mundial. Un libro de lectura obligada en un mundo ruidoso. Los mejores jugadores, artistas, líderes, autores o personas creativas del mundo tienen una cosa en común. Estos pueblos pueden ser de diferente religión o elenco. Esta cosa común en estas personas se llama como quietud por el autor Ryan Holiday. La quietud significa, en lo mejor de lo mejor a lo peor de lo peor, mantener la mente quieta. Todos necesitamos quietud en nuestra vida. Los que quieren hacer cosas diferentes. Los que quieren producir trabajo para otros. Aquellos que quieren diseñar su vida necesitan quietud. Esto no es lo que solo los santos o filósofos deberían saber. Pero esta es una habilidad a través de la cual puedes lograr una relación, riqueza, fama, felicidad. Este arte se ha mantenido en secreto de la gente común porque al implementar esto, su vida cambiará enormemente. Si eres fontanero o presidente, la quietud en la vida juega un papel muy importante. Esta es una estrategia antigua para la vida moderna. Esta vez, Ryan Holiday estudió varias religiones y concluyó que la paz interior o la quietud son la clave para una vida feliz y significativa. Estamos viviendo en un mundo donde todas las cosas que nos rodeen quieren nuestra atención. Siempre nos distraemos con noticias de última hora, notificaciones de WhatsApp, notificaciones por SMS, llamadas telefónicas. La historia nos dice que mantengamos el control sobre la mente, y nuestras emociones es una tarea extremadamente difícil. El autor cree que dar instrucciones lentamente a la mente puede lograr la quietud. Además de la meditación o el yoga, hay varias actividades diarias a través de las cuales puedes lograr la quietud. Es por eso que hoy les voy a decir tres principios para lograr la quietud. Almohadilla 1 administra tu contribución. En 1990, los científicos entendieron el efecto CNN. Al observar la cobertura de los medios 24 por 7 hace que las personas sean reactivas. Esto no permite que las personas hagan cosas más creativas para la humanidad. Tenemos más que suficiente información con nosotros. punto Lo cual es innecesario. Desde la antigüedad, nuestro cerebro ha evolucionado de tal manera que siempre busca algo nuevo. Nuestro cerebro busca noticias y entretenimiento. Creemos que mientras más información obtengamos, las posibilidades de supervivencia mejorarán. Eso es lo que pasamos nuestro precioso tiempo con los medios, noticias, series web, televisión y discusiones con otros, etc. El economista estadounidense señor Herbert Simon dice que mucha información crea una pobreza de atención. Puede que no crea esto lo que estoy diciendo, pero a partir de ahora mientras mira este video, otras personas pueden estar buscando comentarios y otros anuncios. Mientras ven este video, algunas personas pueden estar buscando videos más avanzados, y también harán lo mismo mientras ven ese video. E incluso después de ver tantos videos informativos, estas personas no están satisfechas. La razón es que no han entrenado su mente para enfocarse en una cosa a la vez, la quietud de la mente no se transmite. Para resolver estos problemas, el autor del libro titulado La semana de trabajo de cuatro horas, el señor Tim Ferris, lo llama una dieta baja en información. Para recibir una notificación del resumen de este libro, suscríbase a este canal y presione el icono de la campana. Debido a Internet, tenemos acceso a todo tipo de información, nuestro consumo de medios tóxicos, chismes, debates sobre la vida de los demás, etc. Si piensas un poco en esto, encontrarás que no hay uso de ese tipo de información en tu vida. Para mantener el estado físico del cuerpo, las personas ahora comenzaron a ir al gimnasio. Comer una dieta saludable, etc., significa que tiene control total sobre lo que sucede dentro del cuerpo pero no tiene controles sobre lo que sucede dentro de su mente. La pantalla que estás mirando es más peligrosa que cualquier arma nuclear, porque en esta pantalla solo se instiga a las personas, se les puede hacer reír, se les puede hacer llorar. La pantalla te controla. Hoy puedes ver a una mujer muy hermosa jugando en el anuncio, porque quieren jugar en lo más profundo de nuestras emociones. Atraen nuestra atención fácilmente. Esto se llama sobreestimulación. A veces, un pequeño icono rojo de notificación se convierte en una razón para perder varias horas de nuestro valioso tiempo. Si aprende a controlar sus impulsos, puede lograr la estabilidad en su mente. La forma en que ignoras las frutas en descomposición, de manera similar, puede ignorar información innecesaria. Antes de mirar cualquier noticia, artículo, mensaje o involucrarse en la discusión, piense un poco y decida. Al hacerlo, su mente se convertirá en pensamientos claros. Este secreto no es contado a nadie por la mayoría de en las personas exitosas. El control que tienen sobre su dieta también se aplica a su mente. Porque cuando comes comida rápida o cosas poco saludables, tu estómago se altera. Del mismo modo, el consumo de información poco saludable lo aleja de su enfoque. Una vez que pierde su enfoque, no obtiene resultados y esto conduce a su depresión. Antes pensaba que las personas grandes tienen un asistente personal para el estilo, pero ahora me di cuenta de que cada minuto es muy valioso, y lo logran a través de sus secretarias. Los secretarios nunca te dejarán molestarlos en ningún momento. Debe programar una cita con su agenda con ellos. No quieren perder el foco en lo que sea que estén haciendo. Su tiempo y atención están mucho más protegidos que cualquier hombre común. Se dice que la basura entra, la basura se va. La mejor materia prima produce el producto de mejor calidad. Almohadilla 2 Deshazte de tus cosas. Puede lograr claridad mental y espiritual cuando no necesita atención a sus cosas físicas. Las personas ven el mejor automóvil por su apariencia, de hecho, el mejor automóvil es el que necesita menos atención o mantenimiento. Los mejores paños no son de gran marca y moda. Los mejores paños son los que son cómodos para usted. John Richard Boyd era un piloto de combate de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, y consultor del Pentágono a fines del siglo XX. A pesar de esto, tenía un estilo muy simple. Si reduce sus necesidades, su vida es menos complicada. Las personas compran artículos caros para su comodidad, y al final les resulta muy difícil conservarlos. Por lo tanto, no compre tal cosa con dinero que el artículo comprado necesite más atención y dinero. Las cosas que no están en uso en su hogar deben venderse o donarse. Mantenga su entorno limpio y ordenado. Si tiene más y más cosas, debe prestar más atención y dedicar más tiempo a guardarlas. Es por eso que el filósofo chino Sunzi dice, el gentilman hace las cosas en su servidor, y Petty Man es un servidor de cosas. Almohadilla 3 construye una rutina. Temprano en la mañana. Algunas personas enfrentan demasiadas preguntas sobre cuándo levantarse, qué hacer, qué usar, qué comer, etc. Estas preguntas queman la energía de su cerebro. Para eso la rutina es necesaria. Cuando su cuerpo está familiarizado con alguna actividad, entonces está relajado. Porque esto se convierte en parte de tu memoria permanente. Un buen ejemplo es que llegas a casa en tu bicicleta y no recuerdas cuando cambiaste de marcha, aplicaste los frenos porque se ha convertido en parte de la memoria de tu cuerpo. Debido a su memoria muscular, uno puede realizar actividades y el cerebro está relajado y también puede realizar otras actividades. Entonces, las personas que cambian el juego en el mundo tienen sus propias rutinas. Esta es también la razón de su fuerza. Está mal que la quietud se pueda lograr solo a través de la meditación. Puede haber varias formas de lograr la quietud, pero el resultado es el mismo. La fuerza, la felicidad, la dureza mental, el control sobre las emociones, la paz interior se logra a través de la quietud. Y esta quietud puede ser un gran arsenal en el siglo XXI y, como macho alfa, puedes pensar y tomar decisiones acertadas. Punta de oro. Quiero darte una propina dorada, Superpower estará con aquellos que tienen control total sobre lo que está sucediendo en su cerebro. La información se convierte en percepción y la percepción se convierte en comportamiento humano. Si desea leer este libro, el enlace se proporciona a continuación para obtener una tarifa con descuento. Gracias por su tiempo, nos vemos pronto para el próximo resumen del libro.